Muchos nos hemos quejado los colombianos por la muerte de Gaitán, también muchos nos hemos quejado por la muerte de Luis Carlos Galán, por la muerte de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro, eh, por la muerte del periodista Garzón, muchos nos hemos quejado por... Por la situación que hoy vive Colombia y porque pensamos o imaginamos que si esas personas hubieran vivido para gobernar el país, pues que entonces Colombia sería otro país porque eran personas de ideas renovadoras, de ideas nuevas, de ideas progresistas, de ideas de cambio. Proponían realmente un cambio. Por eso cada que eh, se celebran eh, el aniversario de sus muertes, pues salimos a la calle y manifestamos, o a través de las redes sociales, y decimos, eh, si ellos eh, hubieran vivido, eh, Colombia sería otra. Pues yo quiero recordarles que a Gustavo Petro también lo han intentado matar toda su vida. Que si tal vez lo hubieran logrado, si la derecha hubiera logrado el objetivo de asesinar a Gustavo Petro, hoy estaríamos haciendo lo mismo, llorando y diciendo, eh, si no lo hubieran matado entonces este país sería diferente porque era una persona con pensamientos de renovación y cambio porque personas así no nacen sino cada 40 o 50 años pero resulta que sobrevivió a todos los ataques a todos los intentos de asesinarlo sobrevivió y hoy es presidente de colombia el único que lo ha logrado con unos pensamientos similares y muchos de nosotros declarados en oposición muchos de nosotros sin entender quién es gustavo petro sin entender su pensamiento sin entender que sus pensamientos son similares a los de a los de Galán, a los de Gaitán, a los de muchas personas, a los de Pizarro, a los de muchas personas que han estado antes pero que no han vivido para contarlo, que no han vivido para demostrar que sus pensamientos podrían realmente llevarse a cabo. No logramos comprender eso, no logramos entender que vivimos en los tiempos de Petro y que Petro vivió para demostrar que sí era posible generar un cambio en Colombia, pero nosotros no somos capaces de verlo, no somos capaces de entenderlo. Así pues que yo he querido hacer este video hoy eh, para decirles que estamos en los tiempos de Petro, que aprovechemos estos tiempos para apoyarlo, para respaldarlo, para ayudar a construir país, para ayudar a sacar el país adelante. Porque los pensamientos de Gustavo Petro son pensamientos renovadores, son pensamientos que realmente buscan generar una igualdad social en el país, que no lo va a lograr él solo, necesitaremos de otros líderes, pero que él ha dado el gran comienzo, que este es un gobierno de transición y que como transición el cambio ha comenzado, que desmontar estas mafias que han venido manejando el país durante siglos prácticamente, pues resulta difícil pero que en esa tarea estamos todos y todas, y que juntémonos y reconozcamos que estos son tiempos de renovación, que estos son tiempos de cambio, reconozcamos que... Gustavo Petro sobrevivió y que luchó para sobrevivir, para poder demostrar que el pensamiento suyo y el de muchos mártires, pues sí era posible llevarlo a cabo en Colombia, entendamos eso. Y si logramos entenderlo, solo si logramos entenderlo, vamos a darnos cuenta del gran líder que hoy tenemos como presidente de la República, del gran líder que hoy tenemos como presidente de todos y todas las colombianos. Así pues que un saludo, estoy a propósito... Eh, enfrente de la biblioteca uh, Pompidou en, en París y quería desde acá enviarles este mensaje hoy de esperanza, de renovación, de aliento para que no desfallezcamos, para que luchemos, sigamos luchando todos los días contra esa prensa tradicional nefasta y corrupta también eh, liderada por las mafias en Colombia, desde donde se busca eh, eh, tumbar con mentiras. Eh, toda la posibilidad de cambio y renovación en, en nuestro país. Entonces, un saludo muy especial. Yo soy Jenni Usuga. Chao, chao.